Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy con la novela de Eliana y quería mostrarles algo muy, pero muy interesante. Si en ese día había algo de certeza, lo mejor sería dejar que las cosas sucedieran sin más. Estábamos viendo el programa anterior y Eliana me dice, vos a verse que yo descubrí ¿eh? en, el, en el trabajo este, en la novela de Roche y a eh, después les dejo la pantalla final para que encuentren ese programa, yo descubrí no solo el verbo sino también la palabra exacta, que era la palabra someterse, ¿no? a ¿se acuerdan? Este tenía que hacer los estudios, no me acuerdo cómo decía, eh, coca de que tanto odiaba. Exacto, que tanto diaba? bueno, entonces en lugar de hacerse, ¿no? Una sí. cosa así, Eliana descubrió eso y se puso muy contenta, por supuesto, por eso indica que va en el buen camino. Trabajamos los verbos que llamamos en el programa anterior chotos este, y bueno, la cuestión es que Eliana lo descubrió usamos el verbo hacer creo que fue el verbo hacer y lo convertimos en someterse a ahí está, muy bien eh, ahora, ¿qué pasa? ustedes ya habrán visto, si les dije que se pongan en órbita que acá hay dos verbos, no solo uno que nosotros siempre le damos casa casa con zeta uno de ellos es el verbo haber, y otro el verbo ser, acá. Ahora bien, acá este programa viene a mostrarles que no hay recetas en literatura, por una razón muy sencilla. Fíjense, si en esa idea, este es el duro que hay que trabajar, anidaba algo de certeza, esto, ¿saben lo que amerita? Miren siempre que aparece una carajada así, pongo esto, que Liana sabe lo que significa, qué significa. No te hagas el artista. Claro, no te hagas el artista. Y copyright, ¿eh? ahí está. Y, este, y para la chica le ponemos no te hagas la artista. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con eso? Yo busco entonces, digamos, porque me dijeron en el taller que el verbo, en este, esa idea, el verbo haber, ¿no? se puede trabajar siempre. Entonces busco anidaba, yacía, algo de certeza, acechaba... ¿eh? Vos estás viendo para dónde voy yo, ¿no? Bueno, que no siempre, no siempre, estas palabras son inadecuadas. ¿eh? ¿Cómo voy a decirlo? Si en esa idea había algo de certeza, voy a poner... Si en esa idea latía algo de... Y voy a hacer una animalada, voy a hacer una animalada. Ojo. Si alguno de ustedes me quiere mandar una versión en donde trabaja el verbo haber, hasta ahora yo no encuentro modo de aprovecharlo. El mejor modo de aprovechar este verbo haber es dejándolo. Si en ese día había algo de certeza, lo mejor sería dejar las cosas sucedieran, que las cosas sucedieran sin más. Lo mismo pasa con esto. ¿Cómo cambio esto? ¿Lo mejor resultaría dejar? No. Indudablemente que uno tiene que aprovechar este taller... Eh, y todos los libros míos sobre escritura, atreverse a través de escribir, a hacer el verso, atreverse eh, a través de corregir, y el principal de todos, el que le dio origen a todo este trabajo, que nos nuclea a todos, que es Taller de Corte y Corrección, el libro, usar esos libros y este canal eh, con una sana desconfianza. ¿Ok? Una sana desconfianza. ¿Qué significa eso? Simplemente no tomar como verdad revelada todo lo que uno indique. ¿Me explico? Porque así nos evitamos aquello de decir Marcelo Di Marco dice que no hay que usar adjetivos. ¿Me explico? ¿Quién dijo que no hay que usar adjetivos? Lo que uno dice es, ojo con los adjetivos, que pueden estar de más en muchísimos casos. En muchísimos casos. De manera tal que, que este programa les sirva de lección, Sobre todo aquellos que más que obedientes, que eso está bien, son sumisos a una receta, esclavos de un esquema de pensamiento que nadie les impuso, por otra parte. ¿no? Este programa contribuye justamente a mostrarles que la, la buena literatura y la práctica de la buena literatura, esa felicidad, como decía Borges, no son de ninguna manera imposiciones, son propuestas. ¿eh? No se impone esa práctica, se propone que es muy distinto. Y yo les propongo que. Mira, vas a salir sí o sí, Eliana. Ahí está. Apareció. Yo les pido que me pongan un pulgar arriba a este canal, sigan likeando, compartiendo, porque nos viene muy, pero muy, pero muy bien a todos. Ya pasamos hace rato los 15.000 suscriptores, esta marita indócil. Los 15.000 suscriptores, así que bueno, estoy recontra, recontra contento y le hacemos con toda la próxima en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto amigos.